En MIRLO te ayudamos a seleccionar tu planta de generación eléctrica. Una planta se define por su capacidad a generar luz eléctrica, su voltaje de utilización y su número de fase. El sistema más común es de cuatro hilos, es decir, tres fases más neutro, con una frecuencia de 60 Hz y niveles de voltaje de 220 voltios o 440 voltios. Para saber cuántos kilowatts necesitas, Haz una lista del consumo total de tus equipos. Aquí un caso concreto. Torno, 16 kW. Soldadora, 10 kW. 25 lámparas de 100 watts, 2.5 kW. Sistema de ventilación, 4 kW. Sumamos un total de 27.5 kW. Al total se sugiere agregar un 25% más por el incremento de carga al momento de arranque de los motores. El resultado nos da una potencia total requerida de 32 kilowatts. Dentro de nuestro catálogo, la planta adecuada sería la de 40 kilowatts. En Mirlo, desarrollamos equipos que nos permiten ofrecerte un suministro de energía confiable y segura. Te asesoramos y cubrimos cualquiera de tus exigencias energéticas, además de dar seguimiento a tu generadora con servicios de instalación y mantenimiento. Mirlo. Tu solución en planta de generación eléctrica.